chicas, ¿cómo están? Yo soy Cristian, una vez más con ustedes para hacer un video que esta vez no estoy muy seguro de que les vaya a agradar, pero <coughs> es un video que me, bueno, me han pedido algunas de ustedes y bueno, pues yo no sé por qué me lo piden, pero bueno, este, decidí hacerlo y el tema de hoy básicamente es el siguiente, son 15 cosas que los hombres no aguantan de las mujeres, Ajá. 15 cosas que a los hombres no nos gustan que tengan ustedes como mujeres y bueno, este, pues esto Más que una crítica Es algo como que ustedes Podrían cambiar, podrían trabajar más en ello Para que sus relaciones sean Un poquito mejor, ajá Y bueno, eh, antes que nada Antes, antes de empezar, eh, bueno, quiero agradecerles Que me sigan eh, escribiendo y que me sigan Mandando muchos mensajes Y que sigan visitando mi sitio web No olviden que eh, este pronto Estaré haciendo concursos Concursos, eh, bueno Para que ustedes puedan participar y puedan ganar desde dinero hasta viajes y bueno, en fin, mil cosas, ¿no? En fin, poco a poco voy a ir a, a dando las instrucciones de, de los diversos concursos que van a ir saliendo Y espero, espero que por favor eh, todos ustedes participen Y bueno, empecemos con este tema que la verdad puede estar divertido para algunos A lo mejor no tanto para otros, pero bueno 15 cosas que los hombres no aguantan de las mujeres El número uno es Una cosa que no aguantamos de las mujeres es que se porten como nuestra mamá, ¿ajá? ¿eh? Recuerden que ya tenemos una mamá, o sea, bueno, sí, ya sea que, que la tengamos, que vivamos con ella, o que a lo mejor ya esté en el cielo o cualquier otro lugar, eh, pues ya tenemos una mamá, entonces no necesitamos que nuestra novia se comporte como una mamá, Ajá. Entonces, por favor, chicas, eviten eh, ese pues, este tipo de, de actitudes de mamá regañona o de mamá ser, eh, dando un sermón, ¿no? sabemos perfectamente lo que estamos haciendo y no necesitamos que eh, pues que nuestra pareja llegue a decirnos lo que tenemos que hacer como si fuera nuestra madre una opinión, un comentario podría ser suficiente y eh, pues todo lo demás todos los teatros así de que regaños como si fuera una madre pues salen totalmente sobrando, ok el número uno está muy fácil yo creo que este pues no todo no todo mundo comete ese error pero bueno es, es algo que algunas chicas hacen eh, bueno, otro, otro error que a veces cometen Y sobre todo esto se da mucho en las eh, relaciones cuando van empezando Es que ustedes, que las mujeres sean muy intensas Y empiecen a hablarle al chico así todo el tiempo, cada rato Así, de ¿Dónde estás? estás haciendo? ¿Estás pensando en mí? Este, ¿Aquí atrás a dormir? ¿Qué vas a hacer? O sea, prácticamente quieren saber todo, todo el día Todo lo que el, su chico tiene planeado para el día Y bueno, eso realmente es muy muy frustrante, no lo hagan, chicas, porque de verdad llega a ser eh, muy molesto, eh, desesperante incluso, entonces, denle espacio a su chico, si, está, si yo sé que a veces al principio pues las cosas están muy alegres y uno quiere estar todo el tiempo con él, pero eh, pero bueno, recuerden que cada quien necesita su espacio y es muy importante, es realmente muy importante que ustedes no lo hagan con este tipo de llamadas, estar, estar todo el tiempo encima de él, mandar mensajitos o lo que sea, okay ¿Ok? Bueno, otra cosa que tampoco nos gusta de las chicas, la número tres, es escul que esculquen nuestras cosas. ¿Ah? Algo algo que de verdad es muy muy molesto es que se pongan a husmear, ya sea, pues, no sé, en nuestra cartera o en nuestro celular, ¿no? Últimamente, se, bueno, siempre se ha dado mucho esta cuestión de que las chicas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero bueno, el, ahorita estamos hablando de las mujeres, así que no voy a tocar el tema de los hombres. Pasa que las mujeres se ponen a husmear el celular de su novio y bueno, eso resulta ser muy modesto Recuerden, recuerden que el que busca encuentra y entonces si ustedes andan metiendo la nariz en, en, en donde no deben lo más probable es que se encuentren con algo que no les va a gustar, así que mejor evitense eso eh, ahora sí que es mejor dar su espacio cada... Oh, oh, es normal, todo mundo tiene secretos, o sea, todos, tanto hombres como mujeres sean pareja o no sean pareja todo el mundo tiene secretos y eso es muy normal ¿Ja? no, no quiere decir que te estén engañando ni nada, pero este, pues sí es importante respetar esas cuestiones nada de andar esculcando por ejemplo, en, cuando las parejas que viven juntos nada de andar esculcando de sus, de sus cajones o andar esculcando en la cartera de tu novio o andar checando su celular, no lo hagan ni mucho menos su computadora o su correo o lo que sean este, porque realmente solo se afectan a ustedes mismas y eh, bueno pues es algo que nosotros como hombres, y estoy seguro que ustedes como mujeres también es molesta que lo hagamos, ¿no? Bueno, la otra es eh, tratar de competir con los amigos. ¿eh? Recuerden que si ustedes los conocen, si ustedes están saliendo con un chico, pues ese chico ya tiene una historia, ¿no? ya tiene una vida, y en esa vida implica que pues, ya tiene sus amigos. Y obviamente eh, a pesar de que pues, tú a lo mejor acabas de llegar a su vida, y a lo mejor se quieren mucho y están completamente enamorados. Debes entender que él necesita tiempo para pasar con sus amigos. Así que no trates, no trates por ningún motivo de competir con sus amigos. Ajá. O sea, ellos ya tienen una historia, ya tienen, eh, digamos, ya hay un vínculo que los une a, a tu novio con sus amigos. Y bueno, si tú te tratas de interponer, lo más seguro estás perdiendo. ¿Por qué? Porque... Cuando, bueno, cuando un hombre se ve en esa situación de, de, de estar, eh, digamos, de tener que elegir entre una novia nueva o los amigos, casi siempre ganan los amigos, eso es normal. ¿ja? Salvo, bueno, hay hombres que, que por sí solos se alejan un poco de los amigos para estar con pues, su novia, eso también pasa. Así que no es necesario que te pongas a competir con ellos, así que si un día eh, pues, él te dice que vas a salir con sus amigos en vez de salir contigo, no te enojes y tómalo por el lado amable y mejor eh, si, te, si eso te molesta o algo así pues no se lo digas mejor habla con una amiga eh, des, este bueno vaya desahógate con una de tus amigas y hazle creer a él que todo está perfectamente bien ¿ja? porque si empiezas a tener problemas o a, a, a, empiezan a generar discusiones porque no te gusta que salga con sus amigos entonces estás en un problema ¿ja? y bueno eh, también otra, otro error es que las mujeres quieran planearlo todo. ¿ajá? Eh, bueno, nosotros como hombres a veces algunos son un poco desordenados, otros son más espontáneos, no les gustan las cosas planeadas, y otros pues sí son más estructurados y les gusta planear todo perfectamente. Pero, eh, bueno, pues eso depende de tu chico, pero normalmente a los hombres no nos gusta que nos lleguen a planear la vida ¿eh? O sea, que de repente Llegue nuestra novia y nos diga ¡Ay! Hoy vas a hacer esto y esto y esto Y en dos horas vas a hacer esto y esto y esto Y después te toca hacer esto y esto y esto No, no, no, no porque entonces Se están metiendo con no, prácticamente Nuestra libertad y eso Eso tampoco no es bueno Seguramente no les vamos a decir nada Y seguramente solo por no, querer, por no discutir Con ustedes les vamos a dar la razón Y lo vamos a hacer Pero Vamos a estar mentándoselas aquí ¿eh? Tal vez con una sonrisa y con la mejor cara que se pueda Pero <risa> lo vamos a estar de verdad diciendo hasta de lo que se van a morir en nuestra mente Así que no lo hagan eh, Y bueno, ¿qué otra cosa? El hecho de que una niña sea demasiado extrovertida Eso es también no muy bueno ¿eh? ¿A, qué, ¿A qué me refiero? Hay el tipo de niñas que de verdad, por ejemplo, van, salen con su novio y a pesar de que están con su novio, pues llegan y saludan a todo el mundo y lo abrazan y lo besan y, y saltan y, y, y es lo mismo con cada miembro de la reunión que, que haya, ¿no? O sea, y entonces eso para una persona, para, digamos, si estás saliendo con un chico o estás empezando a andar... Con, con tu novio, este, lo más probable es que no te vaya a gustar. ¿eh? ¿Por qué? Porque es normal, o sea, digo, a nadie le gusta que de repente llegues con tu novia a una fiesta y entonces pues, veas a tu novia que recorre los brazos de todos los invitados, abrazándolos y besándolos como si fueran, eh, pues, no sé, alguien un famoso, como si fuera alguien que es su mejor amigo todos, ¿no? Entonces, hay, hay niñas así, hay niñas que, pues, que son... Eh, Digamos que son sumamente extrovertidas y, y, y así es su forma de ser Entonces, si ustedes son de este tipo de niñas Pues háblenlo con, primero con su novio Háblenlo, háblenlo con su chico porque eh, Si él no lo sabe o no se ha dado cuenta O no le ha tocado experimentar Una situación así El día que le suceda Pueden tener una discusión grave por eso ¿ok? Eh, bueno, el siguiente punto ya, ya me perdí de los números Que ¿en qué número van Pero el siguiente es Bueno, tampoco nos gusta el, el, el extremo, ¿no? O sea, eh, si bien no nos gusta que las mujeres sean muy extrovertidas, tampoco nos gusta que sean antisociales. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos con nuestra novia a una reunión en donde están nuestros amigos, pues esperamos que por lo menos nuestra novia trate de integrarse un poco al grupo, ¿no? O sea, yo sé que a veces es, es, es un poco difícil, pero eh, pues es bueno que por lo menos hagan el intento de que de, de, de integrarse, de socializar un poco. ¿Por qué? Porque uno como hombre no puede estar todo el tiempo eh, checando, si, bueno, no puede estar todo el tiempo así, digamos, viendo si su novia está bien, ¿no? O sea, si, si, si ustedes como chicas, como mujeres, no tienen la capacidad de socializar un poco, entonces lo que nosotros, lo que pasa... Por nuestra mente es que tenemos que estar con ustedes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, si no estamos con ustedes, van a estar eh, solas en una esquina, sin conocer, sin hablar y son, sin socializar con nadie. Y eso a nosotros nos frustra, porque entonces prácticamente estamos pasando toda la reunión con ustedes y no, no, no. Es, bueno, se que en una reunión es para socializar, es para que pues para que todos estén con todos platicando y bueno, conocer gente, ¿no? Pasarla bien. Entonces, si, si, pues si un chico va con su novia y su novia la pasa, no, no, no habla, no es capaz de tener una conversación con alguien más que no sea su novio, pues entonces imagínense, o sea, está, está realmente perdida, ¿no? Por completo. Entonces, traten de no ser muy extrovertidas pero tampoco sean así La timidez andando. O sea, Traten de pongan un poquito de parte pongan un poquito de su parte y traten de este, integrarse al grupo de su novio, Traten de integrarse a la situación a las reuniones. y pues Una chica sociable, sin llegar a los extremos, es, es siempre Bueno, no, O sea, siempre saber que, saber que tu que va novia va a estar bien si la Si sola un sola un un porque puede puede con otra persona y persona y no, no, no pasa nada, eso te hace sentir seguro Ajá. entonces eso es un, una muy buena señal eh, el siguiente es eh, bueno, hay chicas que que se la pasan cada vez que salen con su novio o con el chico que les gusta, pues siempre llevan así como Siempre llevan al mactrío, ¿no? O sea, siempre es como... Si llevan a la amiga, o a la hermana, o a la prima, o al hermano, o al amigo O, a, o sea, siempre, siempre que salen con el chico que les gusta es a su novio, o su pareja, lo que sea Siempre llevan a alguien ¿eh? Y eso es realmente muy, muy frustrante O sea, está bien, a lo mejor es tu mejor amiga A lo mejor es como tu hermana Pero yo creo que no le va a pasar nada Si la dejas en su casa por un día, ¿ah? o cada vez que salgas con tu chico, digo, de vez en cuando, pues sí, no pasa nada que salgan los tres, pero que lo hagan todo el tiempo, eso no es bueno, entonces mejor, deja a tu amiga, deja a tu hermana, o a, a la persona que siempre invites, déjalos una vez, o varias veces, y cada vez que salgan, y disfruta mejor de, de la compañía que te puede dar pues, tu chico, y él va a estar mucho más contento que si ya llevas todo, si llevas acompañante cada vez que salen ¿ok?, Ah, bueno, la siguiente es eh, que tengan celos extremos. ¿ajá? Yo sé, es normal, o sea, los celos son normales en todas las personas, unos son más celosos que otros, pero eh, hay celos ridículos y esos celos son los que de verdad pueden molestarle a un hombre, o sea, a mí me ha pasado que, no sé, voy con mi pareja o así, y de repente vamos caminando por la calle y de verdad, yo soy mucho de observar o sea, yo observo mucho digamos, eh, en general mi entorno, entonces a veces me quedo fijo a, pues, a la nada, ¿no? o sea, me quedo viendo así, X cosa y entonces me ha pasado mucho que este, mi pareja me dice ¿a quién ves? cuando en realidad no veo, no estoy viendo a nadie en especial, sino simplemente estoy observando mi entorno ¿eh? y, y muchas veces me han dado en una escena de celos por mujeres que de verdad no es por ser irrespetuoso, pero por mujeres que en mi vida, o sea, de verdad en mi vida me fijaría, Ajá. o sea, casi casi así eh, la que vende quesadillas en la esquina, si, sí, ¿qué ves, qué eres? No, o sea, no, no, o sea, chicas, no hagan eso, es muy muy molesto, esos ese tipo de celos ridículos eh, donde de verdad o sea, uno prácticamente no está haciendo nada y, y ya lo están cuestionando Eso no es bueno Entonces es otra de las cosas que nos molestan muchísimo Así que no lo hagan Si este, si ustedes piensan que su chico eh, pues, Está volteando a ver a alguien más Traten de ser un poco más inteligentes No Le hagan una escena, una escena de celos Primero verifiquen si de verdad está viendo a, a otra persona Y ya después este, que estén totalmente seguros Bueno, pues ya verán ustedes cómo reaccionar ¿No? Um, otra es odiar Que ustedes odien algo Que a los hombres les gusta O que a su pareja les gusta Es algo que no pueden darse el lujo de hacer ¿Ah? Por ejemplo Hay muchos hombres, no me incluyo Pero hay muchos hombres que son fanáticos del fútbol A mí me gusta el fútbol pero no soy así como Fanático, no soy como que Los domingos me siento en la tele A ver el fútbol todo el día, no Pero hay personas que sí lo hacen Y pues Obviamente hay mujeres que se enojan y se molestan Porque su novio no las va a ver el domingo Porque el domingo es el día en que ve fútbol Toma cerveza y se sienta con los amigos en el sofá Todo el día pues, a ver pues, su fútbol, ¿no? Entonces no se molesten por cosas que, este, pues, que les gusta En este caso puse el ejemplo de fútbol Pero puede ser cualquier otra cosa Ya sea, pues, no sé, alguna, una serie de televisión Un programa noticiero, no sé, lo cualquier cosa, cualquier cosa que su, a su chico les guste, déjenlo que lo haga. ¿eh? Nosotros no decimos nada a ustedes cuando se van 10 horas al mm, salón de belleza a que las pinten y que las maquillen y que las peinen, y mientras echan el chisme con la que las atiende, nadie les dice nada, ¿verdad? Y nadie va a molestarlas. Y lo mismo pasa cuando ustedes se van 5 horas a caminar al centro comercial, es lo mismo, nadie les dice nada por caminar 5 horas en el centro comercial y después de las 5 horas no comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es algo que a ustedes les gusta hacer, así que de la misma forma no se metan, así como nosotros no nos metemos en lo que ustedes hacen. La verdad, a mí en lo personal se me hace muy aburrido. Ustedes tampoco se metan en lo que les gusta a su pareja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pues, es, es, es algo que tampoco no nos gusta. Eh, ah, bueno, es típico, es típico, ¿no? O sea, las mujeres resultan ser bastante dramáticas. Entonces, cuando son muy dramáticas, siempre quieren, eh, no sé, todo el tiempo quieren estar hablando de, de... solucionando las cosas de un problemita o hablando de, de, pues de amor, ¿no? O sea, típica, las típicas discusiones que es así de que, ah llegaste tarde por cinco minutos y de esa... por esa acción de haber llegado tarde cinco minutos ya se avientan un largo recorrido, o sea, una conversación, una discusión de dos, tres, cuatro o diez horas sobre si... Sobre, su, sobre si su chico las quiere o no las quiere, o las valora o si no las valora, o si quiere algo para la relación, o si está funcionando. O sea, evítenselo. Evítenselo. Si estamos con ustedes, es porque queremos estar con ustedes. ¿Ah? Los hombres, nuestra mente es muy simple. Es muy, muy, muy simple. Entonces, eh, aunque a ustedes les guste discutir horas y horas sobre si nos quieren, sobre si se quieren o no se quieren, a nosotros los hombres no nos gusta, y no porque no las querramos, no porque no las amemos, o sea, sí, sí las queremos y las amamos y por eso estamos con ustedes, pero no nos gusta estar perdiendo el tiempo discutiendo sobre cosas así, ¿Ah? entonces no lo hagan, eh, normalmente después de las discusiones pues siempre hay un abrazo o un beso así como de, de reconciliación, créanme que esa es la mejor parte, es la que mejor, es que lo que nosotros realmente nos hace felices porque significa que ya se terminó la discusión, ¿eh? o sea independientemente de cómo, de todo lo que hayan hablado, de todo lo que se hayan prometido, o sea, lo que nos, a nosotros nos importaba en ese momento era que la, la discusión terminara, ¿por qué? Porque toda discusión normalmente se dan en base a nada. Y es que así son ustedes las mujeres, son dramáticas por naturaleza, y bueno, pues, nosotros tenemos que aguantarnos a veces, pero yo estoy haciendo este video para decirles que no lo hagan. ¿eh? Entonces, eh, este digo, a veces es inevitable, hay cosas que se tienen que hablar, pero cuando las cosas no son realmente muy importantes, no hagan dramas de ese tipo. ¿okay? Bueno, eh, otra cosa que también odiamos, no nos gustan de ustedes, es que nos chantajeen. ¿Ah? Los chantajes son la cosa más baja que pueden usar para eh, conseguir algo. Así de que, es que no me quieres y por eso no haces lo que yo te pido, y es que, es que antes me querías más, y es que seguro te gusta otra porque ya no me das los regalos que antes me dabas, o es que ya no pasas por mí y seguramente es por... O sea, olvídense de los chantajes. Miren, eh, Sí, es cierto que los hombres a veces eh, con el tiempo vamos, se nos van olvidando ciertos detalles que a lo mejor al principio tenemos con ustedes, pero eso es natural. No significa que eh, nos importen menos o que las queramos menos o que las amemos menos. No, no, no significa nada de eso, ni mucho menos que nos estemos eh, eh, pues, no sé, saliendo con otra persona. Significa que simple y sencillamente el tiempo ha pasado y pues, la relación ya ha cambiado un poco Ajá. no sé por alguna razón los hombres nos olvidan los detalles y bueno caemos en una zona de confort eh, que bueno después pues ya no podemos evitar y olvidamos tener este tipo de tareas con ustedes pero no significa nada de lo que ustedes dicen, entonces no nos chantajeen, no nos chantajeen, mejor si les gusta que hagamos algo díganoslo Ajá. si quieren que hagamos algo díganoslo directamente pero no usen chantajes Viles, porque este, eso solo nos pone de malas. ¿Ajá? Bueno, ya voy a acabar. Me faltan tres nada más. ¿Ajá? Ya se hizo un poco largo este video. Espero que no se estén durmiendo. Pero bueno, que conste que ustedes me lo pidieron. Así que ahora se aguantan. Eh, otra cosa que tampoco nos gusta es que nos hagan esclavos. ¿Ajá? El típico de Oye, mi amor, no, pues llévame aquí, ¿no? Y llévame acá. Y me pasas esto. Y hazme esto. Y vamos a pasar por Fulanita. Y necesito que vengas por mí a tal hora. Y ayúdame a hacer esto. Hijo. De verdad, chicas, por favor. O sea, yo sé que somos sus novios. Y yo sé que o sea, tenemos que tener cierta obligación con ustedes. Y recíproco. Pero no abusen. De verdad, no abusen. Porque eh, es bastante, bastante cansado que de repente eh, pues uno no tenga. Uno como hombre no tenga tiempo para uno mismo. Porque tiene que estar haciendo todas sus cosas, ¿no? Todo lo que la novia pide Entonces, por favor, no lo hagan Tengan consideración de su chico, de su novio Y, este, eviten andarlo mandando Que vaya por ustedes O que traiga, o que compre O que lo que sea ¿Ah? Evítenlo, digo, no está, no está mal de vez en cuando Pero no, que no se les haga costumbre todos los días eh, Las comparaciones Otra cosa que, nos, que odiamos, ¿no? O sea, si estás saliendo con un chico nuevo, estás saliendo, si estás en una nueva relación, debes olvidarte por completo de las relaciones pasadas. O sea, si el otro te regalaba, te hacía, te llevaba, te compraba, te lo que sea, olvídate eso porque a veces las mujeres caen en el error de, de empezar a comparar y entonces empiezan a hacer comentarios, que obvio a nosotros como hombres no nos gusta, a nadie como hombres les gusta y de que ay es que mi ex me regalaba esto y este que con mi ex iba a este lugar y es que cuando estaba con mi ex íbamos acá o con fulanito este me compraba esto no, no, o sea el, olvídenlo, evítense esas cosas porque lo único que van a provocar es que su novio salga corriendo ¿eh? y finalmente la número 15 espero, espero que, que sea la 15 no sé si ya perdí la cuenta pero bueno aquí los tiene adoptados eh, es que nos cuestionen el pasado. ¿Ah? Hay mujeres que son como que, como que les gusta sufrir, como que les gusta así como llenar su mente de, de, de ideas. Y entonces empiezan a preguntar a su chico cuántas novias ha tenido, con cuántas mujeres se ha acostado, cuál ha sido su mejor la mejor el mejor sexo que ha tenido, con quién, cuándo fue. Eh, ¿Cuál de sus ex tenía las bubis más grandes? ¿Cuál tenía el mejor trasero? ¿Cuál tenía el mejor cuerpo? ¿Cuál le gustaba más? En fin, empiezan a hacer preguntas que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahorita. ¿eh? Recuerden que siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor. Eso es muy, muy normal. Entonces, no empiezan a cuestionarnos sobre esas, cuest sobre esas cosas porque, este, pues, miren, no sirve de nada. Para empezar, las respuestas no les van a gustar. Van a provocar una pelea entre los dos y pues no van a conseguir absolutamente nada. entonces mejor olvídense esas preguntas, recuerden que siempre este, pues, va a haber alguien que sea mejor, siempre va a, ser, va a haber alguien que sea peor y mejor disfruten de su pareja, disfruten de lo que tienen y pues traten de dar lo mejor de sí. ¿eh? Y bueno, esas fueron las 15 cosas que nos molestan. Seguramente hay muchísimas más, pero bueno, obviamente, este no iba a hacer toda la lista aquí eh, y bueno yo sé que obviamente también hay muchas cosas que nosotros como hombres tenemos que a ustedes les pueden molestar. eso es muy también es totalmente normal pero eh, bueno pues este video era para eh, pues sobre las cosas que no nos gustan a las mujeres ¿no? en otra ocasión pues posiblemente hable sobre las cosas que no les gustan a las mujeres de los hombres ¿ja? pero bueno eh, eso es todo espero que os haya gustado este video Está un, estuvo un poco largo espero que no se hayan dormido y bueno nos vemos en el próximo en el próximo próximo video les mando un beso a todas chicas un abrazo a los brothers no olviden por favor suscribirse aquí arriba no olviden poner este aquí abajo no olviden poner deditos arriba y pues escribirme cualquier cosa cualquier comentario es muy muy bien recibido ok cuídense mucho nos vemos pronto chao